Cine colombiano contundente que sorprende al mundo en exclusiva. Entrevistas con el equipo de la película El abrazo de la serpiente. Y La tierra y la sombra. Nosotros no podemos parar. Necesitamos la plata. Conozca a los ganadores del Festival de Cine de Cannes 2015 por el espejo de Canal Capital, televisión más humana.